Vamos a visitar ahora un centro educativo Ponce de León, se llama, que tiene una razón de ser, conseguir que ninguna persona se sienta excluida. A media mañana visitamos este ejemplo de integración donde convive alumnado sordo y oyente. Llevan medio siglo atendiendo las necesidades específicas de cada estudiante y está allí Loreto Soto. Loreto, buenos días. ¿Qué tal, Samantha? Carlos, buenos días. Nos hemos colado en una clase de sexto de primaria del Centro Educativo Ponce de León de la Fundación eh, Montemadrid, eh, porque. Hoy es un día muy importante para este centro, cumple justo 50 años desde que abrió sus puertas, era un, el 27 de abril de 1973, eran otros tiempos, otros momentos y eh, nació eh, como un colegio destinado exclusivamente a la educación de niños y jóvenes sordos, no había alumnado femenino y tardaría en llegar todavía casi una década, en el año 82. Después, el otro gran salto en este centro educativo se produjo. En la década de los 90, cuando empezó a acoger a alumnado oyente, desde ese momento convive el alumnado sordo con el alumnado oyente en un modelo educativo inclusivo que los convierte en un centro pionero en, en, en el país, un centro bilingüe donde convive eh, la lengua de signos y la lengua oral. En la actualidad, en este centro estudian 420 personas, de las que 160 tienen alguna discapacidad, la mayoría sordera pero eh, eh, lo más importante es que los 420 aprenden desde pequeños eh, lengua de signos. Estamos, como decíamos, eh, en una clase de sexto de primaria, están trabajando en estos momentos muy calladitos, no lo estaban tanto cuando nos dieron paso. Y nos acompaña Belén García de la Torre, jefa de estudios y jefa del Departamento de Orientación. Belén, buenos días. Hola, buenos días. De 400 alumnos, el 22% eh, son sordos, el 44% tiene necesidades educativas especiales. ¿Cómo se gestiona esa diversidad dentro de una misma clase... ...porque todos eh, estudian aquí juntos, lo, lo estamos viendo. Sí, todos estudian juntos, participan, juegan y aprenden juntos... ...es la filosofía del centro y en base a eso pues organizamos... ...personal, horarios es, y mucho trabajo de, del profesorado... ...y de las familias que nos acompañan y se, se vive así... ...se organiza así y, y es algo natural, nosotros lo, lo vemos como algo natural... Eh, ...una clase con varios tutores... ...dos tutores... ...el tutor y el cotutor... ...pero son dos profesionales... Eh, ...especializados en, en diversas... ...pues audición y lenguaje... ...en este caso primaria... Eh, ...que tiene su mirada en las necesidades de, del alumnado. El Ponce de León tiene tres centros integrados en uno... ...el Centro Educativo, que es en el que estamos en estos momentos... ...el Ocupacional y el Especial de Empleo. ¿Qué formación se imparte en el Centro Ocupacional... ...y, y en el Especial de, de Empleo? Eh, el Centro Especial de Empleo son, bueno, como has dicho antes... Eh, ...todos los usuarios tienen discapacidad y están trabajando... ...están aquí hasta que hasta que ellos quieren y, y bueno, recibimos eh, en ofertas... Y y trabajos de, de, de empresas y nos hacen toda la cartelería, por ejemplo, a nosotros. Y el centro ocupacional están hasta que ellos quieran los usuarios y hacen talleres, ahora tenemos, están haciendo un proyecto de, de jabones que, que los estuvimos repartiendo el otro día en el aniversario y lo vamos a, a vender el día 3 de junio que es el mercadillo y es un proyecto con eh, muy chulo de, de jabones que ellos eh, lo elaboran y, y lo venden y todos tienen discapacidad. Bueno Samantha Carlos, están trabajando en estos momentos pero tengo aquí muy cerquita mm. a Hugo, Hugo qué tal, buenos días. Eh, bueno, lo primero de todo, estoy muy bien Y buenos días Muy bien, eh, cuéntanos ¿En qué estás trabajando ahora en estos momentos? Creo que la, la clase se llama proyecto ¿En qué consiste ese proyecto? ¿Tienes pues, un folio sobre la mesa? ¿Estás dibujando? ¿En qué consiste ese proyecto? Pues, de momento estamos en la zona. Pues hay diferentes tipos de zonas O sea, mate, proyecto artística y lengua Y yo pues de momento estoy en la zona de lengua Que se trata de que un cómic y entonces estoy haciendo un cómic pues sobre el fútbol porque me gusta mucho me gusta creo que eh, te gustaría ser de mayor futbolista o no pues sí, sí. decías que, eh, que todo depende de si te puedes poner un, un casco no que no te por si sí un balonazo te sí. no así para que no me para que me proteja el implante el implante y... claro mm, que bueno, bueno, un implante y estamos coclear. aquí también con estamos aquí también con Juanito qué tal Juanito eh, pues bien sí ¿Qué, ¿Qué estás dibujando? Explícanos pues, el dibujo que estás haciendo en estos momentos. Pues como nuestro proyecto es de la electricidad, estamos haciendo un dibujos eh, de puntillismo, pero todo tiene que estar relacionado con la electricidad. Así que pues esta vez es un dibujo con la electricidad y energía eh, eólica. ¿Dominas ya totalmente la lengua de signos? Sí, sí, bastante bien <risa> ¿Y cómo es eh, la convivencia en una clase en, el que, en, el, en la que empleáis indistintamente dos lenguas, la lengua oral y la lengua de signos? Pues bastante bien, todos nos comunicamos entre todos y nos lo pasamos muy bien juntos Claro, de eso A, se trata Algunos hay que hablar en lengua oral y cuando están todos pues en lengua en las dos Claro, Muy bien. Y, y fantásticamente, ¿no?, que se manejan en una y en la otra, qué maravilla, la verdad, poder educar así a, a los niños. Buenos días, Belén, soy Samantha Villar, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Oye, eh, te quería preguntar, ¿qué salidas profesionales tienen vuestros alumnos y alumnas con discapacidad a los que formáis una vez, una vez que terminan esta etapa en el centro? Nosotros tenemos desde infantil hasta ciclo superior, entonces nuestro alumnado sordo o con otras necesidades eh, en cuarto de la ESO se le orienta a, o a bachiller o a ciclo. Bachiller no tenemos, pero nosotros tenemos aquí el ciclo medio de preimpresión y aunque no elijan elijan bachiller y vayan a otro instituto, sí que eh, se les acompaña en todo momento hasta que terminan su escolaridad y... Porque, bueno, necesitan que el resto del instituto, de los institutos donde van conozcan eh, cómo se trabaja con, con con este alumnado y qué necesidades tienen. Ajá. Claro, después de 50 años eh, del Centro Ponce de León, que lo habéis celebrado ¿eh? hace unos días, habéis reunido sí, a toda la comunidad educativa, debe haber sido un momento muy, muy especial. Muy emotivo, sí. Claro. ¿Qué cuentan esos alumnos de hace 50 años? La realidad entonces a la realidad actual será muy diferente, imagino. Sí, ha cambiado mucho, como hemos dicho antes, empezó siendo un cole eh, masculino y a día de hoy, pues, eh, hay niños, hay niñas, eh, convivimos eh, dos lenguas, la lengua de signo, la lengua oral, eh, un compañero Barragán, que es un profesional sordo, decía, jo, es que yo no me podía comunicar con nadie y, y a día de hoy, Barragán, que sigue en nuestro centro trabajando en administración, eh, que fue alumno y ahora es profesional, pues puede hablar con el alumnado, con todos los claro. profesores, porque al final todos sabemos la lengua de signos y él es feliz, él entra y dice que es feliz cuando está en el cole. Mm. Belén, y vosotros insistís mucho en que los beneficios de vuestro modelo educativo son para el conjunto del alumnado, para las personas con y sin discapacidad, es muy importante resaltar esto. Efectivamente, no solo se beneficia de esa lengua de signos el eh, niño sordo, sino también el eh, niño oyente, como comentaba antes, eh, hay niños que, que en tres años pues están teniendo muchos retrasos del de lenguaje debido pues a todo el tema que nos ha llevado de la pandemia y la lengua de signos eh, les está ayudando a poder comunicarse. Yo siempre lo digo que la lengua de signos no frena eh, el crecimiento de la lengua oral, sino que, que la ayuda. Mm. Oye, hola, os saludo a Carlos Santos. Yo quería preguntarle al, al, al chico oyente que está con nosotros y sigue con nosotros, ¿por qué ha elegido y por qué ha elegido, eh? qué ha elegido esta, eh, este, específicamente este centro bilingüe? A ver Juan, es que Juan no tiene auriculares, pero sí. eh, le preguntamos, eh, te pregunta Carlos Santos por qué has elegido este centro bilingüe, por pues, qué lo han elegido tus padres. Pues porque la verdad, mi primo estaba aquí y la, a, a mi tía le gustó un montón y luego se lo dije a mi padre y yo estoy muy, muy contento y orgulloso de que me hayan puesto aquí. Desde luego, desde luego, tiene que ser un motivo de orgullo, me parece una idea además buenísima, quiero felicitarte Belén por ese ejemplo de integración en estas cinco décadas de ese centro Ponce de León de la Fundación Monte Madrid que desde luego, mira, sería un ejemplo buenísimo para que siguiéramos en tantísimos otros centros de toda España que por desgracia Eso no es. pueden aplicar ese modelo de, de inclusividad y de convivencia, no que fíjate al final no es nada difícil, ¿eh? es laborioso, pero no es difícil. Difícil. Así Eso. que Belén García de la Torre, jefa de estudios de este Centro Ponce de León, gracias por estar aquí a media mañana. A vosotros. Enhorabuena y gracias por contárnoslo. Muchas gracias. Gracias Loreto, adiós. Hasta luego, un saludo.